To, solo tienen que apretar al botón rojo que dice subscribe y después de apretar al botón rojo tienen que apretar a la campana Porque la campana es lo que te va a dar las notificaciones cada vez que yo subo un video Esta mañana por fin lave mi cabello, la última vez que lave mi cabello era el sábado y hoy es viernes Así que sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes Uy uh, chicas, 7 días, Rocío Y después de 7 días decidí usar un producto nuevo de Diva curl Es un tratamiento, es el Diva curl Build-Up Buster Y es el Micellar Water Cleansing Serum Micellar Water es agua micelar Y básicamente es algo que ha estado en el mundo de belleza por varios años Pero había una temporada como que la gente se le olvidó de este agua micelar y Están saliendo con más productos de belleza que contiene este agua micelar Como productos para remover el maquillaje productos para lavar el, um, la cara y por fin tenemos algo para lavar el cabello que contiene ese agua micelar el micellar water y para ustedes que no saben qué es el agua micelar básicamente es algo que atrae al sucio a la acumulación de producto, a los aceites y cosas que no quieres en tu piel ni en tu cabello. Así que yo quería probar este producto nuevo de Curl para ver si de veras funciona en limpiar y clarificar el cabello y cuero cabelludo, so a lo mejor, you know what, hubiera empezado este video hablando desde el principio. No las voy a llevar a mi baño porque hay un relajo ahí. So, um, voy a hacer todos los pasos aquí enfrente de la cámara, aquí en el cuarto. Aquí dice cómo se usa. Utilizar el extremo con punta para llegar al cuero cabelludo Masajear toda la superficie y trabajar el producto desde la mitad del cabello hasta las puntas Y enjuagar con abundante agua No dice si es necesario de aplicarlo en cabello seco o cabello mojado Pero me imagino que si lo voy a usar en la ducha lo voy a aplicar en cabello mojado so, Así es como lo voy a aplicar so, Voy a mojar mi cabello bien mojado All right. creo que eso es suficiente por ahora, ok. Ok, ahí voy. Se siente súper, súper suave en mis dedos. Bueno, ahorita voy empezando con el cuero cabido, pero me imagino que cuando voy como por, um, por las puntas, así va a ser un poco fácil de desenredar pero vamos a ver ya siento que mi cuero cabido tiene lo suficiente de este de este cleanser o de este producto y ahora voy a tratar de usarlo al resto de mi cabello voy a usar un poco en, mi, en mis manos solo para ayudar a desenredarlo Voy a echar un poquito más a las puntas ya que estoy casi a terminar de desenredar esto y todavía tengo el cabello en mis manos de lo que perdí desenredando los nudos. Ya creo que terminé con este lado. Usualmente cuando estoy en la ducha, desenredo mi cabello usando un peine. Pero creo que con este producto, yo les sugiero de, de desenredar tu cabello usando tus dedos. Porque así puedes sentir a dónde quedan los nudos and, um, y separarlos así. Ok, y ahí va el segundo lado. No puedo creer qué tan suave se siente mi cabello. O sea que no tengo ningún shampoo o ningún cleanser para lavar mi cabello que deja mi cabello súper suave y desenredado. Hasta lo quiero dejar en mi cabello y aplicar mis productos solo para ver cómo quedará mi cabello. Pero no, esta es la primera vez que voy usando este producto, así que no quiero tomar chances. Bueno, chicas, ya lo saben, como expliqué, enjuagué todo el tratamiento de mi cabello y de ahí seguí con el Heaven and Hair Intensive Moisture Treatment, que es un tratamiento um, de acondicionador profundo. Yo no creo que era necesario en usar un acondicionador profundo después de haberme enjuagado este producto de mi cabello. No sé, pero para mí era cosa de costumbre que cada vez que lavo mi cabello ahora uso un acondicionador profundo. Pero cuando enjuagué este tratamiento de mi cabello, mi cabello se sintió Tan suave y tan hidratado, pero, I don't know, like súper, super suave. Y para mí me sorprendió porque yo nunca he usado un shampoo ni un producto clarificante que después de haberme enjuagado eso de mi cabello, que mi cabello se sintió así. Así que para mí eso era algo nuevo, pero me encantó. Estos son mis resultados después de haberme lavado el cabello. Y mis rizos se sientan bien light. O sea, que bien... Light, I don't know, light. Hay bastante movimiento de mis rizos y se sienten súper suaves y no se ven secos para nada. No hay frizz. Me encanta Oh, Y este producto también contiene aceite de jojoba Y el aceite de semilla de absinia y jojoba Así que yo me imagino que por esa razón Que contiene esos aceites Es que tu cabello se sienta bien, um, bien suave El precio del Diva Curl Build Up Buster es $28 Lo puedes encontrar en Sephora O por internet en, el, en la página de Diva Curl Voy a dejar los enlaces ahí abajo En la caja de descripción si quieren buscar este producto si estás acostumbrada de comprar productos en um, las farmacias o en las tiendas, you know, like drugstores, donde los precios son de como 5 a 10 dólares, sí es un poco caro. Pero la línea de Curl es un poco más high-end, así que los precios de casi todos los productos de Curl cuestan más o menos lo mismo de, de este tratamiento. Pero... Como no hay ningún otro producto ahorita que es para el cabello que contiene el micellar water, el agua micelar, yo digo que sí vale la pena. Así que si quieres, puedes ahorrar unos dólares por aquí por allá y vas a estar bien. Mejor no comen el martes. Una idea. Si puedes ahorrar y comprar este producto También les quería decir que alguien me mandó Este Diva Curl Build Up Buster En esta botella pequeñita So, lo que voy a hacer es darlo En un sorteo internacional Así que si quieren ganar esta botella Yo sé que no es del mismo tamaño de lo que yo tengo Pero es suficiente de probar Y para ver si para ver si te gusta Solo tienen que darle like a este video Tienen que uh, suscribir a mi canal Y déjame un comentario abajo No, no tiene que ser nada super like, Extremo, like, just leave a comment, ok? Voy a avisarles quién ganó ese sorteo en um, la caja de descripción. El sorteo lo voy a dejar abierto hasta la próxima semana. Y eso es todo. Las quiero mucho. Un besito. Ya, yeah, eso es todo. Las quiero mucho. Un besito. Y nos vemos en el próximo video. Bye.